Depuración consciente Hay mucha información disponible con respecto a la labor que se debe llevar a cabo para limpiar el cuerpo de las enfermedades, toxinas, formas negativas de pensamiento y bloqueos de energía que tengan adentro. Basta con que definan sus intenciones para que se inicie el proceso. Es hora de regresar al método holístico de que se sintonicen con los niveles de conciencia y armonicen la totalidad del ser, desde el plano astral más elevado hasta el plano físico. Tienen la fortuna de contar con muchos trabajadores de la luz preparados que sirven de catalizadores y que en este momento están en el cuerpo. También hay muchos falsos sanadores que usurparán su poder, alimentándose de ustedes como parásitos en su huésped cuando seleccionen a un individuo para facilitar la curación, recuerden que ustedes son los verdaderos sanadores y que es la intención, la voluntad concentrada, lo que pone las cosas en movimiento. En la desesperada búsqueda de la luz, tener precaución con los nuevos salvadores y mesías modernos. Hay muchos que, dándose cuenta de las necesidades, se han aprovechado en demasía de estos arquetipos, y hay muchos otros calando su plumaje, pues aquí hay mucho que ganar y el ego de quienes no han despertado no descansa jamás muchos charlatanes se han puesto el manto de la hermandad blanca son maestros de la retórica metafísica e intentarán hipnotizar y persuadir con pronunciamientos de realidades muy complejas y abstractas los guerreros oscuros son muchos si bien disfrazados de modo que aplicar el discernimiento, porque ahora los riesgos son mayores que nunca. A fin de reconocer a los genuinos trabajadores de luz, contemplen estas simples preguntas. ¿Respaldan sus poderes para que se curen a sí mismos? Y ¿Les exigen que profeticen sus doctrinas y que asistan a los oficios religiosos de sus templos? ¿Estimulan el descubrimiento propio y la conciencia? ¿Les orientan hacia su interior o son ellos quienes señalan el camino y les empujan por su sendero de iluminación? ¿Honran su poder o se lo apropian. La verdadera curación es la capacidad simple y amorosa de canalizar la luz. Es un don de quienes aman incondicionalmente y han elegido servir a los demás, a los que, a su vez, se convierten en faros del corazón. La luz no se inicia con ellos, pues simplemente sirve de vehículos del espíritu. Cualquiera que pretenda hacer creer lo contrario, y hay muchos, actúa motivado por la conciencia egocéntrica, no por el amor. No se dejen engañar por la parafernalia, las apariencias y rituales de sus blancos ropajes y altares. Más bien, hagan contacto a través de los ojos, las ventanas del alma, donde podrán desentrañar el verdadero significado e intención ocultos detrás de cualquier fachada. Tendrán que mirar profundamente a los ojos del otro en busca de la luz del alma, más hondamente que nunca. Aquellos seres de luz que han venido a asistirlos en esta transición desean respaldar sus poderes para que encuentren sus propias verdades. No aceptarán que glorifiquen el conocimiento o que les inflen el ego, y rehusarán la adoración. Como servidores de la luz, han venido a ayudarlos a regresar al centro, mientras aprenden a confiar en su intuición y a alimentar su fuego interior. Al abrir el canal y permitir que fluya la luz, están haciendo las veces de tercero en el proceso de triangulación del espíritu. A medida que la luz pasa a través de ellos es dirigida a los rincones más oscuros de su ser. Aquellos lugares donde mantiene atrapado el dolor y los recuerdos y que ahora están listos para examinar y liberar en la luz del despertar de su conciencia. Cuando estén listos y solo entonces ocurrirá la curación. Sólo ustedes establecerán la plataforma para este despertar pues ustedes son los magos y nadie más posee el poder, a no ser de que entreguen el suyo. Enfrentarse al ego es una lección importante. Luchan toda la vida para nutrirlo, empezando por las tempranas heridas en la niñez, cuando son demasiado pequeños para entender la esencia del dolor. Conforme aprenden a identificar y fortificarse como individuo, se enfrentan a las experiencias condicionadas del entorno inmediato y a las personas que integran el centro de su vida emocional. En la confusión de establecer el yo, les enseñan a ser desinteresados y obedientes, y al mismo tiempo a defender sus intereses, a hablar y luego a callar, a andar y luego a quedarse quietos, a jugar y a portarse bien. El camino del aprendizaje es una larga jornada, porque tienen que desarraigar innumerables percepciones erróneas que han puesto su semilla en su interior y tienen que dejar a un lado su ego completamente en reconocimiento total de sí mismos y aceptar que solo existe la totalidad el uno, que no hay separación es un proceso que exige mucha introspección perdón y visión muchos maestros magníficos están para guiarlos y otros se hallan en camino a la Tierra con la próxima aleada. Numerosos individuos están siendo acreditados como mensajeros de la conciencia estelar durante esta fase de sus transformaciones, y se está dando a conocer una gran cantidad de información con el fin de facilitar sus ascensiones a las frecuencias más altas, mientras les preparan para la inmersión completa. Sus legítimos líderes del espíritu son aquellos que les están enseñando a honrar el yo, y a la tierra, a sus hermanos y a sus enemigos, y a todos los seres vivos. Por medio de la humanidad y conciencia centrada en el amor, reflejan la luz del Ser Supremo, el todo lo que es, para ayudar a guiarlos hasta su origen. Un número cada vez mayor de ustedes están difundiendo la luz del amor conforme reúnen los rayos alrededor y a lo largo y a lo ancho de su mundo. Así edificaremos y extenderemos la finísima red. Han oído de la gran red electromagnética que las fuerzas de control de los Anunnaki lanzaron alrededor de su planeta en una época cuando creían que se adueñarían de ustedes para siempre al despojarlos de sus recursos. Les pedimos que empiecen a visualizar la telaraña dorada que su amor está tejiendo a través de esa red. Formas triangulares de luz que se despliegan e interconectan con los seres de luz de los confines más remotos de la galaxia. Será la disolución de la red, actualmente a punto de desintegrarse, porque el experimento de control sencillamente no funcionó y los Anunnaki están muriendo en la helada oscuridad de su hambre. Se ha iniciado la limpieza y depuración de su cuerpo etéreo y Gaia está emanando mucha luz hacia el cosmos, atrayendo a seres de todas las dimensiones a su mundo en este momento de cambio. En la curación de los fragmentos y crisis interiores les pedimos que también lo hagan conscientes de todos los demás seres vivos e irradien amor y aceptación, pues si no llegan a conocer la interconexión de toda la vida, nunca sanarán de verdad. Serán más efectivos cuando hayan mirado intensamente en los espejos del alma del otro y hayan visto reflejados allí su propia existencia y su fuego. No bastará con depurar su campo y sanar el dolor si siguen estando aislados. Están interconectados y el propósito más grandioso solamente se cumplirá atrayendo a otros junto con ustedes a la luz. Gaia se prepara para su surgimiento y al margen de los disfraces que les hayan puesto la vida mientras representan las escenas, esta es la misión. Les hacemos un llamamiento para que se integren.